Hola gente, ¿cómo estamos? En un nuevo video para salvar al mundo Hoy os vengo a enseñar un nuevo bug que ha salido Que permite duplicar bastantes materiales y tienen que hacerlo rápido como mi amigo Flash, por favor Mi nombre es Barrial, soy el hombre más veloz que existe Porque si no, Epic Games lo va a parchear Bueno, empecemos Primero, en la nueva actualización, Fortnite agregó que todas las trampas Siempre cuesten igual sin importar el nivel, pero se olvidó en la parte que es de cuánto vale una trama. cuánto loot te da una trama. pero acá dice 9, 2, 2, o sea 9 planks, 2 de cordel y 2 de 2 flores, por ejemplo, ya, ahora al romperlo me da 11 planks, 2 y 2, ahí ya estoy duplicando planks, aunque lo más ch cheto es con los... ¿Cómo se llama? Con la cinta americana. Que a veces se puede llegar a complicar mucho cuando no estás mucho tiempo farmeando. Por ejemplo, aquí hice uno: uno de cinta y cinco de, de madera. Empecemos. Ahí ya se construyó. Me dan dos cintas, siete maderas y dos cordeles. Ahí ya estoy duplicando bastante eficien y eficientemente mis cintas americanas para poder craftear más trampas. Y nada más chicos Eso es lo que les, os venía a contar Por favor, hacedlo rápido Adiós